Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos un día más a mi canal Aquí Bandolero 7.0 Y hoy os traigo Minecraft Holiday Resort, nuevo mundo gratis Vale, os prometí que lo iba a traer al canal Así que ahí lo tenemos de cracked Cube Ok Muy bien, vamos a ver Epa, la camarita Bueno, aquí estamos Vamos a ver el vestidor y vamos a ver que son 40 40 skins gratis, ¿vale? Y un mundo Así que vamos a ver el vestidor Ok, me han dado este Ahora los tengo todos iguales Bueno, a ver si nos deja No sé por qué me lo ha puesto todo iguales ¿Vale? Vamos a tratar de editarlo Ok Y a buscar esto de Holiday Resort Vamos a ver Creador de personajes aspectos clásicos son los míos los que tengo a ver si carga ah, y ahora hay que buscar la H de holidays ok el H se le ha ido ah bueno pero me lo ponen en español entonces de holidays nada <risa> Vacaciones, lugar de vacaciones Bueno, vamos a buscarlo bien eh, La L Resort Algo de vacaciones eh, Pero claro Venga, que tengo un montón de skin Chavales Burberry, libertad para ir más allá si ya ni me acuerdo <ríe> patito, bueno de Halloween A ver si carga, vale Ok, que se me va Recordaros que está para descargar el mundo este Gratis Venga, vamos a ver A ver si lo encuentro Fiesta de vacaciones, ¿he visto por ahí? algo? Fiesta de verano en la playa Nada, esto no es Es que hay 40 skins, Así si lo encontramos Urgencia de verano tampoco, eh Podría ordenarlo a lo mejor. Un momentito, que enseguida estamos. A ver si carga. Ok. Ha cambiado, ¿no? De personaje. Ahí es lo tonto: Nate, Minecraft, Puma, Magnate, Montolimpo, Disea Periódica. Para despechar el primer aniversario. Qué tarda un montón en cargar, ¿eh? De aspectos creadores, lindo gatito. <risa> bueno, bueno, que se ve. Me... Resort de vacaciones, este. Estos cinco. Ya lo he encontrado, ¿vale? Resort. Estaba el la R. Venga, más 35. Vamos a verlo. Aquí los tenemos todos, chavales. Chicos y chicas, mira cuánto skin. Vale, aquí tenemos área: 40 aspectos, un mundo. Vale, vale, tranquilo. Perdulero. Ok. Astri. Sí, yo estuve viendo algunos por lo alto. Estos tan chulos de buceo, ¿vale? Este de blue scuba diver. Está muy guapo. Hay un montón de chicas. Vale. Y plantita, yo creo que son todas chicas, ¿no? <ríe> ¿Y cómo es que me ha puesto a mí el barbita ese, tío? Ni idea Podemos poner incluso de planta Son todas chicas, creo, ¿eh? <ríe> vale Mateo Mateo, que te veo Ponemos este Que no sé no, Mateo Otro no veo yo Mira, el skin me da un poco igual, ¿vale? No sé por qué me ha puesto el barbita ese, pero bueno Sí, 36 y 4, 40, 40 skin, ¿vale? Lo tenéis ahí gratis también con este mundo Venga, yo creo que me lo voy a equipar al Mateo este Podemos ser chef, podemos ser lo que queramos, ¿vale? vale hay muchos traecillos. Este ¿Cómo se llama? Leonardo <ríe> Vale, vale Y el de rojo Eh, cuidado que me voy Este Lucas Ah, vale, este es del Del socorrista, ¿de acuerdo? O venga, este mismo Socorrista <ríe> Equipamos De acuerdo Vale, me ha salido ahí el otro, pero bueno No sé por qué me sale el otro Será un nuevo skin del, del Steve No lo sé Ahí estamos De acuerdo, cambiamos la vista Y vamos a ver qué nos dé para esto Aquí tenemos el mapilla de la isla del resort este de vacaciones Ok Esto que era supervivencia, eh A ver, resort map No podemos interactuar con él ni nada Eh, parece que lo destruye pues ahí lo tenemos, no sé ni dónde estoy. Vale, del helipuerto y todo. Ojo ahí. Pista de tenis. Vamos, todo lo que se necesita es. Es un risor de vacaciones. Acuerdo. La bola del mundo. ¿Eh? Suena la musiquita. Vamos a ver, vamos a ver. Sorry spam y los créditos. ¿Vale? Telescopio Que no me voy a utilizarlo Página 1 de 10 Bienvenido a Holiday Resort Vamos a ver Cornelio, Que nos va a dar instrucciones De acuerdo Para ayudarnos si lo necesitamos El complejo del resort Bueno mi, mi Inglés es pésimo Por favor usa los mapas Guía y señales para ayudarte a explorar a explorar de acuerdo una vez llegues al, lo al lobby del hotel de seleccionar tu tipo de habitación ojo ahí <ríe> vale a llave para hacer actividades al aire libre incluye aventura de los árboles, Coche de choque. Bueno, un montón de ahí de jet ski, Un montón de aventuras, ¿vale? Vinigol, Soccer, ojo, y tenemos fútbol. Water park Beach, Archery. Otro que guay, tío. Vamos a ver, vamos a ver cómo son los juegos. Y luego tenemos los, los interiores, ¿vale? Los indoor. Aquí tenemos cine, spa, música del club, centro de negocios, bar, piano. Eh, no sé qué de comida, café en el cielo, teatro, hotel, bar y no sé qué de tiendas y en un montón, ¿eh? Villar, gimnasio, yoga, bueno, bueno, bueno La Marina, estás dos en Hotel en Villa, esos serán lo, los lugares, ¿vale? Isla, bueno, bueno, bueno no nos vamos a pasar pipas, chavales En el holiday sol este El bandolero, vale, ahí falta un par de páginas Pues muy bien Ok, se nos ha hecho ya de noche Jejeje <ríe> Soy yo lento avanzando los juegos Venga, vamos a ver Son spam, vamos para allá Spamear ahí Aquí estamos ya, chavales Aparecido de noche Está saliendo la, la luna ahora, ¿vale? Aquí parecen los... Los yatas, ¿vale? Parece que estamos en el puerto deportivo o algo Venga, vamos a ver ¿Quién me ayuda, tío? La aventura está como empieza a darle hambre, ¿verdad? ¡Eh! ¡Hola! Ah, mira, son los de los skins, ¿eh? Pero no hablan Qué raro Mira Aquí Aquí lo tenemos <risa> El Speedway, este Más regular, ¿eh? Más regular Vale, Marina, welcome building No, no, tenemos que ir al hotel, ¿eh? ¿Dónde está el hotel? Están de fiestuque aquí, o ¿qué pasa? No se van a dormir esta gente Hola, hola a todos Estamos aquí en directo mundial un resort vacaciones de Minecraft No me subió en el Speedway Este tipo que van fatales ¿eh? A ver ¡Ay, ay! ¡Ostras! ¿Pero esto qué es? Que me ha atacado una bicha de estas, tío Es que estamos en supervivencia Yo no sé por qué me lo ponen en supervivencia esto O que me ha quitado vida, eh Tenemos que buscar un lugar seguro Cachis Que ni hablan ni nada que viene. Que viene. Puesto de. De lado. Mete una casa ya, ¿eh? Hasta que me ataque este. ¡Este he cogido helado! Sin querer. No como. Ah, no. Ataca, tío. Screen, chocolate, pistacho. Que me le meto a eso, ¿eh? Vale, se me va recuperando la vida Creo Tengo que buscar el hotel ¿Esto qué es? ¡Ojo! Que me ha da dado un perrito caliente Con mostaza y zanahoria Bueno <risa> Ni idea, ¿eh? Vamos a ver espacio Que tenemos un, un poco espacio Tengo brújula allí, todo estos objeto? Sí, parece que ha cambiado un poco el, el jugo este. Mi construcción, vale, vale. Venga, vamos a ver. Uf. Bueno, bueno, el bicho ese... Aquí me darán Freezy y Swede esto. Mira. <risa> ¡Ostras, qué guay! A ver. Apple juice, zumo de, de, de manzana. Asistente al fuego, vale, durante 8 minutos. Salud instantánea, zumo de naranja. Se llenó muy rico. Y limonada, regeneración durante dos, minuto, dos minutos Estupendo, oye No voy a abusar ¿Me el dinerito o algo? <ríe> no Mira que me meto aquí, eh No hay nadie ¡Ojo! Lo que he este cofre Bueno, bueno, bueno, bueno esta de cerdo ahí Que se me acumule ay ah, este no se me ha acumulado porque es diferente Botella de hechizo, botella de hechizo Si me acumula Vale Este veo que también Ese veo que también Fisanchi, dos en ¿vale? Pescado y patatas fritas Aquí asco Pastel Más fisanchi, más zanahoria Esto me lo llevo todo, ¿vale? <ríe> ok Y el cofre este me lo puedo llevar A ver qué pasa A ver si lo destruyo ¿Eh? ¿Está para acá? Sí, me lo ha dejado ¿eh? Cofre, vale Muy bien A ver Este que era, el horno, vale, me lo llevo también ¿eh? No tenemos madera, pero <risa> No sé, no sé Yo me lo llevo, si me da a destruirlo Tenemos madera y tal para empezar a hacer herramientas Si no Esto va a tardar mucho No sé si lo podré destruir el horno Normalmente creo que se destruye con un pico decirme a vosotros Está a punto, ¿eh? Lo tenemos Tengo, ¿no? <risa> Dame dinerito ¿La musiquita por aquí por la radio? Tampoco No sé lo que es Vale Una Cosilla, ¿vale? ¿Por qué estuvo con el L2 ahí? Como si le pegara No sé Vamos a ver Como que está todavía seguir dando vueltas Venga, le pego, eh, con el Con el helado. Tenemos que llegar al, al hotel. No sé dónde está el hotel. No tengo ni idea. Lo bueno es que aquí hemos encontrado cositas. Oye, ¿esto qué Este cartel. Ah, golf cart, pick-up point. Eso no nos interesa. Eso no le no interesa. Cuidado como venga este. Ojo, que está el cielo apagado. viene! ¡Eh! Te reviento, ¿eh? No me ataques. O oh, le he dado, eh. Con el polo. <risa> ¡Baja, si te atreves! ¡Cobarde! Vaya a ir a llamar a su colega Nos van a atacar a los dos juntos ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Dice aquí algo? ¿Qué va a decir? Yo no me entero de nada Una tiendecilla, ¿vale? Cuido al lado y todo ¡Ostras! Esqueleto arquero ¡Vámonos, vámonos! ¡Burr! Se tan fuerte Se ataca fuerte, tenemos que buscar el hotel, chavales ¿Esto es ¿Qué? marinas que hay café me refugio aquí Refugio ¡Cierra, puerta! Bueno, vaya. Full de puerta. Como venga el otro. <ríe> Ay, que vienen. Y me matan. No quiero morir en el modo de supervivencia. <ríe> Vamos a ver. Tenemos por aquí. en las escaleras para arriba. Con la musiquilla ahí, eh. Al menos había intentado ir de los esqueletos. A ver si pillo una cama. O algo. Aquí lo mismo no hay. Aquí en el café de Marina... Bueno. Al menos no... Esto lo que pasa es que no hablan. Me decía que alguien me iba a hablar, me iba... A... Hola, amiga. ¿Todo bien por aquí, no? Vale. No quiero un dulce, nena. ¿Esto qué es, tío? ¡Ojo! Madre mía, ¿qué haces eso ahí, tío? Va a caerse la peña. A ver, ¿qué dice aquí? ¡Ah, vale! Son los... Los servicios de las chicas Y no vamos a entrar Los servicios de los chicos Ahí sí podemos entrar <risa> Vamos, puedo entrar a todos lados Pero no vamos a entrar de las chicas Ya nos vemos aquí Los barquitos <risa> Y los servicios, vale Aquí tenemos el bate ¡Eh, mira! Se levanta la tapa ¡Qué gracioso! ¿Sale de estos que echan en ¿Los... En ¿Los huevos? Aquí estamos echando <risa> ¡Hola! Venga, vamos a ver. Vamos a Pasar esto para allá Quedo con este solo Tengo uno No sé si podría comerme esto, tío Esto lo intentaré poner ahora Donde vayamos a hacer la casa o algo Que no sé si me dejará ponerlo No tengo ni idea Ojo oh, con la musiquilla esta espacial esta De Blanca nieve A ver ¿Eso qué es? de café o algo ¿Un café aquí o... ¿Qué pasa? Echando esto humo Ah, vale, el soporte para po pociones Esto nunca lo he entendido todavía Para las pociones, vale No dan dinero, tío Me quería que diera dinero esto, ¿no? Mira, destruirse no se destruye ¡Ojo! me pueden atacar, como que no? ¿Hay una ahí, ah, Hay una ahí, tío ¿Eh? Ni se te ocurra salir de ahí. Aquí en teoría no deberían de entrar, ¿vale? Aquí no hay nada. Café de marina. ¡Eh! Esto lo podía coger, creo. Pegándole. ¡Míralo! ¡Eh! Mirándole lo he mandado. es <ríe> para acá, que es mío. A ver, son como platos ¿eh? yo me lo llevo. <ríe> Patatas fritas, ¿vale? Sí tenemos ya. Tampoco, ¿vale? Pero sabéis que. Se pueden coger de ahí cositas. ¡Eh! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Oh! Pero bueno, ¿qué hacéis aquí? Dentro, este sabugueado y por ahí por las el... ventanales. Eso. No sé si me dará algo. En momento no tengo necesidad de comer. Bueno, nos vamos a buscar el hotel, tío. Si no. No hay problema porque nadie me habla. Bienvenido a Marinas, que hay café. Ok. Siéntate. Mira las vistas. Mira los. Los yates y relájate mirando el cielo. Disfruta, ¿vale? Nada, de relax, de relax. Pero, tío, me ponen en survival. ¿No es mucho relax? Bueno. Vamos a ver. A ver, a ver. Bienvenido a donde. ¿Qué hay café? Este es otro café aéreo de esto Y tal. No me interesa esto, ¿eh? Ah, nada. No, no voy a perder tiempo aquí. Sofía Marima, Marina, Box Shop... Una tienda de libros. Interesante. Están ahí las de esas. Vamos. Vale. Cara, los cofres han cambiado. ¡Ojo! Tienda. Arrienda suelta. Y una monturita ahí para. para coger un caballito o algo. Un reloj, no sé para qué lo quiero. A mirar la hora. <ríe> ok. ¡Ostras! ¡Cuántas cosas! Luego de piedra. La música. Está ya estorbando, ¿no? A ver, un momento, disculpad. Está demasiado alta. Está un poco como siempre. Y que estuviera descargando ahí. Vamos a ver. Disculpad. ¿De esto, tío? Sonido, aquí, macho Ahora tengo la música al 100 Vale, un momento, disculpad Aquí yo Ahí Una cosa, una cosa ¡Ostras! ¿Eso casi Se ha destruido algo, ¿eh? Ahí, al 12, ¿no? Ahí no molesta tanto Ahí Uf Ambiente, entorno Los bloques, criaturas hostiles Toca disco no sé yo, pero bueno. Atmosférico, texto a voz. Supongo que bien. ¡Ostras! ¡Hay tormenta! ¡Ay, ay, ay! Ahora se pone a llover. Bueno, como no ha dado muchas cosillas, vamos a ver. Lo que nos ha dado, la rienda ahora para. Tengo que darle zanahoria, creo. No tenemos madera de momento. El reloj, no sé, me lo pondré. ¿Se puede equipar? No. Bueno, pondré aquí otra rienda. Digo, otra montura. Polvo de piedra, ¿vale? Bueno, ya me diréis. ¿reloj qué, tío? No me hice la hora ni nada. <ríe> Yo creo que no, ¿eh? Vaya vale, relax. Más raro que me han dado. <ríe> Al menos creo que tengo brújula aquí. No lo sé. Para construir. Vale. Palizanahoria palos Cofre, trampa y tal Vale, eso porque Le he dado ahí, ¿no? O cómo va esto Todas Para construir Naturaleza Equipo Yo lo que busco es el equipo Pero bueno Tenemos ya poco sitio en el inventario, ¿eh? Vamos a ver Tenemos aquí un nuevo... Vehículo, el cual lo mismo, me muevo de aquí ya a buscar el hotel y No sé ni dónde está el hotel A ver, ¿me deja? No me deja, no Si te golpeo Te miro y te golpeo Vale, me da un par de vallas que no quiero Aquí okay. Vamos a ver, me llevo el azulito más ¡Arranca y todo! Tiene llave de contacto Venga hotel, ahí aquí lo tenemos Ya o sea, Ahora que me dan el de este servicio de invitado Me imagino que será aquí Vamos a ver si encuentro Sí, sí, yo creo que es aquello, eh A ver, voy a poner la otra vista Los vehículos siempre van regulares ¿eh? Esto parece un tractor más que un quad Ok Un <ríe> tormentazo Está aquí la entrada del hotel Parece el resplandor Vamos a ver La tormenta Yo no sé ve la entrada, tío Esto, el vehículo Y yo con las de estas que la voy a tirar, eh yo La vallita la de acacia Bueno, no sé si puedo convertir esto en... Un momentillo Madera Qué va, ¿no? Vaya tela Ni idea no quiero vaya Para ti eh, no sé dónde está la entrada Chavales, ¿esto qué es un mono? Bienvenidos al de resort Ya estamos, chavales soy es el monito, tío Qué gracioso ¿Es un tiki de esto o qué? Como el mono de, de Pipi Lantro Ey, Pipi Lantrum. Mismo una de estas. Si hay alguna pelirroja, la pipí. Eh, vale, yo he visto por aquí. Eso es. Una entradita. Ok. Vale, sí hay entraditas por ahí. De acuerdo, es que con los cristales esto no lo veía. Habitaciones, actividades, mapa. Vale. Mapa me interesaría, también te lo digo. Tenemos que ir al lobby. Este es el lobby, ¿no? entrada. Hola, amiga. Esta ya no hemos visto. Resort, health, Desk. No sé si es este, tío. No me dice nada tampoco. Así que no sé. Bueno. Un piano. No puedo tocar. Es raro, ¿eh? En el mundo este. Locación encima. Supervivencia. No sé yo lo que va a durar aquí. Para que me salgan screamer y eso. Vamos a ver. Habitaciones, ¿vale? Y esta, si no estuviera aquí, podría ver lo que pone ahí. Resort, algo más. Vale, yo quítate. Vamos a este tipo de fantasma. Atravesamos. Se da la vuelta. Consigo que se vaya para allá. Te quiero echar para allá. Sacará. Venga, vete. <ríe> aquí, reempezar Star Interface son Interface Creo que habrá que darle a esto, ¿eh? No lo sé Damos una llave y una historia y registrarnos No lo sé Vamos a ver Arriba el club, la librería y el café del cielo Eso no es lo que queremos Quiero registrarme, pero no... No sé dónde el Hotel Bar, vale bueno, vamos a ver. Bienvenidos a Holiday Resort Por favor, siéntete como en casa. Sito asistente personal, Cornelius, ¿vale? Pero no sé dónde está el Cornelius. <ríe> vale, que nos da instrucciones en los libros de todos los resorts, ¿vale? Para ayudarnos. Ok, si eso es lo que estamos haciendo. Por favor, usa los mapas, guías. Si ¿Sí, esto ya lo hemos leído. Una vez que llegue el main hotel lobby Tú debes seleccionar tu tipo de habitación Vale Vamos a seleccionar el tipo de habitación A ver si este Vale, a ver lo que me cuenta Lo único que veo Seteando el interface Vamos a tomarnos algunos segundos Mientras resetea Ni idea, chavales Reset down. A ver, la habitación es lo mismo, le tengo que dar ahí, yo qué sé. Ah, sí, sí. Ok, tenía que presionar ahí, vale, vale, no sabía, ¿eh? Habitación de bronce. está lo básico, con todas las cosas esenciales que necesitan vacaciones. Disfruta tu estancia en el hotel. La habitación, tu clase de bronce. Hombre, queremos la bic, la, la ¿no? ¿O okay. qué? ¿Cómo va, va? Silver Room. A ver, con el botoncito este. Eh, sí, a ver. Silver. Ahí. Ucura de... Esta es la media, ¿vale? Clase media. A ver, vamos a ver. La de platino. Mucho mejor, ¿vale? Ok. Y la VIP. Vamos a ver Si bajo ahí La platino Será la suya, ¿no? ¿Y ¿Esto qué? ¿La elijo ya o cómo va esto? Ni idea, ¿eh? Me la platina Donde el tiró, ¿eh? ¿Lo que elegimos? A ver, ¿dónde he caído? Estoy volando ¿Qué pasa? Bueno, bueno Que voy en No Man Sky Ojo Ya hemos aparecido bueno, esto parece nuestra habitación, no tengo ni idea, chavales. Vale, mundo nuevo. Encima, supervivencia. Esto se usa. Sí. Una puerta aquí al baño. Vale, tengo baño, muy bien. Para lavarme la carita. Ahí, lávate la carita. Y date una duchita, bandolero. Está todo gracioso. Ahí el baño. Está bien. Estaría bien que se pudiera utilizar Algún botón, algún tipo de... Vale, pero bueno Simplemente estético Vamos a nuestra habitación tema que hemos elegido la platino Vale, ahora me supongo que habrá que hacer actividades O algo Tengo cama o... ¿Dónde me ha mandado, tío? ¿Me ha mandado a un... un yate o qué? O es que ese yate es mío está lloviendo, pues váyate la de vacaciones ¿no? vosotros me diréis vosotros me diréis vamos, ahí está lloviendo y bueno, tengo cama pero no puedo utilizarla, muy bien eso está perfecto tengo un pedazo de cama de matrimonio aquí pero estoy más solo que la una habrá que buscar novia o algo, digo yo hay mucha gente por ahí las criaturas esas están por ahí volando también, me pueden atacar Ya me han quitado vida Sería bien una camita o algo donde poder grabar No sé, algo A ver, aquí no puedo meter los refrescos Mío, mira, se abre la nevera A ver Y se cierra, vale, pero ya está No Quiero meter ahí mis refresquitos y mi historia Ojo, ahí hay uno con una fogata Se te va a apagar la fogata, amigo con la lluvia, ¿vale? Vaya tiempo, ¿no? De vacaciones, esto parece... No sé... Florida... <risa> ¡Eh! Se ha abierto ahí el frigorífico... ¡Opa! Me pega el portazo, ¿vale? A ver, si puedo desde aquí... ¿Hay algo? el este cajón... Está más vacío... Bueno... A ver ese cofre... Está ahí arriba... ¡Ojo! Las fritas, bueno, es que me da muchas cosas, pero ya en un momento dado que ni las cojo, ¿eh? Tella de agua, tío Que me estoy hinchando aquí de cosas, no me dan madera ni nada <ríe> Yo lo que quiero es dormir para que salga de día y se vaya la tormenta Sonando la musiquita ahí de fondo Bueno, más que la he bajado Esto parece la salida o la entrada, no sé ¿Vale? De nuestro orizor. Muy bien A ver... Flower Hall Ciclid Villa Vale, una villa de De De cuerno de flor cíclida. o algo así Otra vez el cual y el, el de este de golf No sé qué hacer, ya, ya os digo Es con madera de aquí Ahí hay algo, ¡eh! Me cachi Me ha pillado ya ahí Mira cómo se va Maldita ¿Esto qué pasa? Vale, mi servicio Mi cuarto de baño, vale, tengo aquí mi vehiculillo Mi de esta, pues, no sé, voy a ponerla El horno lo vamos a poner aquí A la entrada ya Vale, si me deja, eh, el horno Y ahora el cofre lo suyo es poner dos cofres Vale Que vayan juntos Necesito otro cofre más Vale. Ocha, oh, viene a visitarme. Pero no me hablan. Hola, amiga. ¿Tiene un heladito? Te doy con el polo. <ríe> Tenemos barquita también. Eso no es malamente eso. Suena zombie. Lo mismo se ha metido esta para acá por lo mismo. Va al frigorífico. Se buguea aquí. La inteligencia artificial no es muy buena. Ya, saca la cabeza del frigorífico, hija. Te va a quedar helada. A ver si encontramos algo otra vez el cuarto Pero es que no puedo dormir ni nada Bueno A ver si me llevo este cofre Muchas cosas Veo yo aquí Pluma, vela, pluma Mira, cama blanca, bien, lo que andamos Buscando, perfecto Usa o de tinta, ya tengo muchas cosas Cama naranja me da igual Ya la dejamos ahí, la vela también Y los libros, no sé Para transformarlos ahí en papel o algo Vosotros me diréis, yo en supervivencia Estoy muy pegado. Y Un mapa vacío. Bien, bien. Eso no viene bien, supongo. Bueno, tendré que coger la cama. Si quiero romper el cofre. Venga. Este me lo llevo de aquí. Dame mi cofre. Ok, ya tenemos dos. Esta podría destrozarla y. No sé, pero es que me pilla muy lejos. Eso suena a zombie, ¿eh? Como entrebará. Cierra la puerta, macho. Da la puerta abierta. Cuidado ahí. <ríe> cuidado, cuida como entre el Es que suena muy cerca, ¿eh? Ojo. Ojo que esto está abierto, tío. Y por aquí me pueden entrar, tío. Allá hay una. Full de resort que me han dado. <ríe> está esto abierto. Como entre el zombie. Bueno, tengo piscina y tal. Es lo único bueno. Es que suena muy cerca. Me he cagado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Suena muy cerca. <ríe> me quiere matar el zombie. Venga, a ver si destrozo la cama esta ya, ¿eh, chicos? <ríe> a ver, pluma. La vela no sé cómo encenderla. Ahora miraremos a ver si la puedo encender o algo. Y yo, suena ahí, a un ahogado de esos que me maten, ¿eh? Mapa vacío. No lo quiero malgastar. El cofre lo pondré. Y la cámara naranja. A ver, ¿se destruye o qué? No Vale, no me dejan destruir el mobiliario Y este, tampoco Está ahí abajo, tiene que estar ahí abajo, tío Que me maten a mí con tomate Que tiene que estar por ahí abajo ¡Ay, que lo he roto, que lo he roto! ¡Ay, ay, ay! ¿Ahora qué? Ahora me puedo caer ahí para abajo <ríe> Tengo más peligro A ver ¿A para el baño este o qué? Sí Cierrate, entre los zombies <ríe> Cierrate, de todas maneras por ese... Ahí está todo abierto, me van a entrar ¡Ay, qué miedo! ¿Dónde está? Venga, voy a poner los, los cofrecillos, ¿vale? Va aquí para el horno, a ver si me puedo hacer en la mesa de trabajo o algo Yo qué sé Colocar, no me deja colocar ¿Por qué? Ahí sí Y también Y también Y en el otro lado, ¿por qué no? Y también, rompo los libros no me deja así, puedo romper la librería, un montón de libros y la maceta, ¿vale? La luz está más apagada. Venga, voy a intentar de poner aquí los, los cofres, ¿vale? Para pan, espero que no me estorpe para el deseo. Bien, y transformamos aquí. Porque aquí es donde vamos a guardar nuestras cositas, chavales. Chicos y chicas. Hasta que sepa para qué sirve todo esto, ¿vale? <risa> esto ya sé para lo que es, para las monturas, pero bueno Para no hay un caballito Ok, ya de hechizo, el reloj ya me diréis para qué sirve, ¿vale? Y mapa vacío Z, me la pongo por ahí bueno, No tengo ni arma ni nada, voy con un polo Con un helado, voy Voy maceta va ideado No aquí también el baño No sé dónde la voy a colocar Donde me deje No me deja aquí lo verde ni nada Usa. Oh, su, qué miedo digo con los truenos Esto parece que se y tú Ahí, por Dios oh los truenos, tú te crees Un destino de vacaciones aquí Cazo hace tormenta eh, Ahí, la orquídea, muy bonita. y tal yo, por si sí, los zombies Venga, más cositas, la cama ¿Todo lo puedo romper o qué? Para agrandar aquí, tío Yo qué sé Hacer el lobby este, aquí más El lobby, digo yo Vale, es que no sé dónde colocar la cama Aquí mismo, ¿no? ¿Dónde me deje? No me deja Por eso decía <ríe> Uy, qué más susto Ha visto ese ahí pegando botes. Y yo te dejas colocar la cama no te dejas colocar, ¿vale? Por lo que sea. Mira, pues ahí teníamos horno. No hacía falta que... <risa> Perdón. Venga, estoy en el dormitorio. ¿Me dejas colocarte? ¿O no? Estaría bien... ¿Dónde era el agujero? Ahí era, ¿no? <risa> Tenía que me dejar aquí colocar la cama, pero no me dejaba, por lo que sea... ¡Colocar! Pero no puedo... Aquí ¡Ah! no me deja, tío. ¿La mierda esta o qué? No Voy a poner la cama afuera Pero como veis Tengo problemas hasta para colocar la cama, tío Chavales Oh Me quito esto, yo qué sé Si me da madera El zombie ahogado por ahí Hay bambú también Podré coger, no. Me gusta más la aventura esta Cuando te van diciendo lo que tienes que hacer y tal Aquí el modo de supervivencia, como el Trident City. El City está muy guapo, pero este no sé yo para un modo de supervivencia. Si venimos de vacaciones, tío. Se supone, ¿vale? <ríe> se supone. El cartel me lo va a dar todo ahora. Bueno, ahora lo guardo. O lo tiro. Estos rollos. Vale. A ver si puedo hacer sitio aquí para colocar la cama o yo qué sé. Si no, nos vamos por ahí a la aventura. Hacer alguna actividad o algo, ¿vale? Si no, no le veo yo sentido a este mundo Habría que cambiarle las acciones o algo Venga, Cama, dime, dime que te dejas colocar En algún lado Ahí, bien La cama blanca Ahora sí, antes no Venga, Doble cama ¿Cómo va la noche? Vale Pero la tormenta sigue igual, ¿eh? Yo, eso de los de eso no me gusta nada eh, a ver si me voy a quedar al hoyo Al <risa> hoyo Maroyo. Esta se ha quedado aquí, no sé si es que se cree que es su casa o qué Bueno, ahora tenemos cama Vamos a dormir ya Hay monstruos cerca, muy bien Eso es perfecto, vale Ahora tengo que matar al monstruo Que no sé dónde está Me voy a tirar ahí, y la vela la puedo colocar Para, no sé, para alumbrar o algo Yo qué sé Bueno, <risa> Pero colocar A ver Colocar Bien Lo he colocado donde quería Ahora, como no tengo el mechero Pues no sé ¿Cómo va a encender esto? Eh, me cargo la maceta No era lo que quería Bueno, esto A ver si puedo hacer Estaría bien que me dejara hacer madera, tío Señal de abedul escotilla Más libros Vale, me he dejado ahí la Orquídea Uff Que agobio con bueno, el sublime y el zombie ese, tío Quiero hacer equipo para matarlo Pero no me deja Hacer equipo Porque no tengo madera, ¿no? Supuestamente No, tío Chiquero, tijera, hongo. Está de calabaza Esto cuenta como equipo, ¿en serio? ¿Y construcción, ¿esto cómo se hace? Mira con la madera Muy bien no lo veo, ¿eh? <ríe> velita, ¿para qué quiero yo hacer velita? No voy a hacer la mesa de trabajo ni nada. Barco. Si tengo un montón de barcos, yo esto no lo entiendo. Mesa de trabajo, vale. ¿Qué me pide? Cuatro de madera, como siempre. Cofetrampa, trampa, este creo que es nuevo. cofre trampa, vale. La de shulker Bueno. Quería hacer la mesa de trabajo. Cuatro de madera, pero claro, no tengo la madera esa. así ver si vamos a los árboles y cogemos madera. Esto me dice que sí me los puedo hacer, los tintes, ¿vale? Pero.. Me da igual. Así que nada, me gustaría matar al zombie ese, tío. A leche que le han dado al zombie, que no me deja dormir. <ríe> Está el agüero. Si me puedo tirar para abajo. Lo voy a reventar. Mi cuarto por aquí. Andaba el agüero. Así me da caerme. ¡Hay zombies por aquí abajo! ¡Míralo! Míralo zombie maldito Mientras no haya esqueleto, anda que no zombie esqueleto, pero bueno, esto está, está plagado de, de, de zombies ¿Qué tienen? Me van a matar, ¿eh? Estoy pegando con un polo <risa> Que muero Dame flecha ¡Ay, ay, ay! ¡Que muero! Que tienen tridente de eso, tío Yo quiero un tridente ¿Cómo lo cojo? ¡Ay, ay! ¡Que muero! Muerte, morí, ahogado, asesinado A Converfro Ese es mi nombre eh, Microsoft Bueno, vamos a regenerar A ver qué tal Ha quitado todo, ¿no? El inventario Ya ves De todas maneras dónde me ha mandado? Vaya tela, tío, con los Zombies y la tormenta, no entiendo yo esto En serio, chavales Un sitio de vacaciones que hay tormenta Es un rollo esto Normalmente dejo los mundos sin desbloquear las opciones, ¿vale? Holiday, Holiday Resort. Supervivencia, ¿vale? No lo entiendo por qué. Dificultad fácil, ni me dan mapa, ni cofre de bonificación. Mundo plano. Ni me muestra las coordenadas, ni nada. Así que no sé. Opciones el creador festivo, nada, está todo. Ni idea La piveta, hay un montón de cosas, ¿eh? Funciones de molán Próxima gran actualización, ojo ahí, ¿eh? Los trucos, la educación, edición Siempre de día, realizar ciclo diurno Acción de criatura, vandalismo de criatura Ciclo de tiempo atmosférico, claro Está encendido Y nos da tormenta, tío <ríe> Pues ya veis, habría que... Que desbloquear las opciones ¿eh? De acuerdo, no, yo no suelo hacer esto. Lo dejo ahí, tal como están Los creadores, ¿vale? No lo sé, chavales Ya hemos muerto, se ve yo que iba a morir intentado coger ahí el tridente pero no me ha dejado Pues nada Hemos perdido A ver Este hotel este es que no he encontrado ni el hotel ni nada Estábamos al lado de unos barcos Puede ser que saliéramos de aquí No lo sé Ni éramos para acá Tampoco lo sé Pues que no sé cuál es el hotel De acuerdo Pero hay un montón de cosas Me ha faltado con madera y tal Para defenderme Pero bueno, de aquí salimos Pillar, más muy bien Los libros, muy bien Nos dan información Hemos muerto ahí, pero... Milmente Bueno, pues... al resolver del spam otra vez Le voy a dar otra oportunidad, ¿vale? Al jueguito otra vez, tío Lloviendo, esto es un rollo, macho Jejeje ¿Vosotros que me decís? Dejadlo ahí en comentarios Estamos aquí en el barco este me llevo el barco y me voy a alta mar Piscina, ya ves tu pato No hay nadie tomando el sol ¿Quién va a tomar tomando el sol? lloviendo? Vaya, timo de vacaciones. Ya os digo, lo mejor es cambiarle las acciones y jugar con... con amigos, ¿vale? Porque no lo veo tampoco esto para un survival. ¿Y por dónde subí La escalera, ¿no? No encuentro ahora, podemos subir arriba y todo. No sé ni cómo subió aquí, por aquí. Bueno, ya os digo. Era algo más de este mundo. Me abre la puerta aquí. El interior del yate. Vale, están aquí las ordenadores. Está de todo. Está muy bien equipado el yate. Tiene de todo. Todo los sit-down. He que me puedo He echar aquí una sietecilla. Míralo. Aquí sentado. Vale, pues bueno, ahí estamos De acuerdo Pues nada Esto, tío, motor, parece O algo, turbina Voy a perder aquí en el barco ahora <ríe> Nada, que nos vamos, yo que sé Vale Pues el barco para abrir las cotillas <ríe> ¡Eh! Pues hay algo ahí, ¿eh? ¡Ojo! Me la ha dado, sí, sí ¿A agua? Me deja beber Si ¿Sí, es agua <ríe> Bueno, no tengo sed, ¿vale? <ríe> Mire qué gracioso, oye, vamos a descubierto otra cosilla Ahí que eso te da agua O sea que algunos no son de pega bueno, tiene su función, vale. Esta no se abre sola, le tienes que dar el botón. Guay. Mira, mira qué apañado está esto. Vale, vale. Este, este lado ya lo vimos. Lo vimos por aquí. Vale. Tanto de vacaciones, pero lloviendo, vale, chavales. A ver, madera. Dame madera, que da esto frito de madera. Pero dame madera, de la buena, ¿eh? Esa. Bloquecillo a los gordos, no venga, esto, esto, esto no, que pueda me hago la mesa de trabajo Y estoy haciendo armas, pero ya es como ya no me pilla Eh, que se me ha ido lo de ahí Realiza. Espérate que todas no quiero Ahí Esto es lo que queremos, ¿no, chavales? Tablones de la jungla. Venga, venga, venga, ahí vamos Telarnos Quiero una mesita de trabajo oh, más que tengo ya mi mesa de trabajo Unos palitos que me voy a hacer, ¿vale? Ahí todo Venga para vale, vale, esto va, para esto va a funcionamiento Aquí mi mesita Si me deja Aquí no me deja Aquí la mesa de trabajo, ahí vale, necesito un poquito más de madera tu este equipo Ahí Un par de cubitos de estos pego con el palo para acá Venga la hierba, no, pero bueno Pillamos todo Que sea de madera Que es un survival Esto Ya os digo, a mí me gusta más cuando te hablan y te van enseñando esto Yo me creía que me lo iba a enseñar, no hemos visto todavía nada Ninguna actividad ni nada Muy raro todo <ríe> Vamos a ver Más materiales de esto Ok, lo hago todo vale y ahora me voy para aquí la mesa de trabajo usamos la mesa de trabajo un poco rara pero bueno ahí tenemos ya herramienta y pico y de todo otro que guay como cambia no el skin este ojo chavales venga lo importante de la herramienta armaré la espada por supuesto venga machita un piquito una palita y la azada no voy a no voy a plantar Así que una espadita mejor Ok, se Cuando El aire va aquí en camino ya, venga ya no me pillan ahí Sin espada, ¿vale? De momento, bien Esto, ahí Semilla, ahí Tablones aquí Hacha Pico, que yo soy muy de survival, ¿vale? Me lo digo a los que me conozcan El canal lo sabrá Que me encanta los survival De hecho estoy ahora con un survival espacial ahí Muy bueno No man sky Os lo recomiendo que lo veáis Venga, dale ahora aquí con el hachita de madera Mira esto ahora cómo funciona Voy a fundir la palmera esta Venga Tiene degradación Eso ya lo sabemos La madera dura poco En la que pasamos, nos pasamos al de Esto para con un poquito más de materiales Vale, que no nos que no nos falte Tú, también Trae para acá Ahí Ala. Mira, tenemos bambú Muy rico también el bambú Toma, Trae para acá Ok Había una manera de que creciera otra vez Era cortando la media altura, creo Vale Cogemos ese Y este lo dejamos que vaya creciendo Vale, muy alto el bambú aquí, ¿eh? Con <ríe> esta lluvia no me extraña. Con esta lluvia no me extraña. Madre mía. Un montón de bambú que hemos cogido. Un tema de madera y me voy a por la piedra ya, una que pueda. Que va a ser ya. A ver si encontramos piedra. ¿Vale? <ríe> eh, qué bien se vive ahí, ¿eh? En el tuyate. <ríe> Venga, vamos. La maderita. El bambú, los tronquitos y los rosales Nosotros seguimos aquí con otras cositas Estaría la camita y tal, pero bueno No sé por qué no ha empezado Ah, claro, al final es que no grabé, tío Nos pusimos en una casa que había hecho mí debajo Es que, vaya tela Esto solo me pasa a mí <ríe> A ver qué más podemos hacer Tira la piedra, que es la espada de piedra, ¿vale? Y luego ya la el, de el metal, cuando podamos y tal. Eh, ¿Hacemos la mitad o qué? ¿O todo? No sé. Tablones de la ungla. ¿Cuántos? 44, tío. Tenemos 11 por ahí. Tablones de la ungla. Podemos hacer más incluso, pero bueno. Yo creo que vamos bien que La puerta Vale, para hacernos un refugio Podemos hacer, no sé También, vale Hacemos una casa por ahí Hago más cubiletes Una puertecilla Me da tres <ríe> Y bueno, alguna escalerilla de mano Que me pide Palo Bueno Me gustaría las cotillas, ¿no? Para salir de la casa <ríe> Ok se el modo construcción, ¿vale? Lo podemos hacer. Me llevo la. A ver. Roca. Esto será piedra, es que no lo sé, ya no me acuerdo. Voy a cambiar el pico. Ok. ¿Qué me ha dado? Antes que venga la zombie. Como me pilla la zombie, ¿verdad? doquín, No es lo que queremos. Quiero piedra. No sé si podemos transformarla en el horno o algo. En desita. Bueno voy a pillar un poquito de todo de Endesita y de adoquín de este creo que era este, ¿eh? el este pero bueno aquí aquí otra para acá llevarme esto ya, ¿eh? se rompe menos con el hacha de madera la cogemos para llevárnosla, que no se nos olvide Y ya podemos seguir farmeando por aquí Vale No puedo hacer una mina para abajo o algo, no tengo ni idea voy a encontrar el mar, seguro <risa> Damos una vuelta por la isla, que nos echa, ¿vale? Pudiera dormir bien, tranquilo Está sonando la musiquita estamos el horno, yo creo ¡Hola, Benjamín! ¿Cómo le pegas tú al Minecraft? El modo survival, tío <risa> ¿Pues tú te crees esto? Me voy a un lugar de vacaciones y está lloviendo todo el rato ¡Madre mía! Esto de Minecraft está... Un poco, ¿no? Aquí me daba cosas, pero no es lo que quiero Vamos a ver Arthur Marina Shop Vale, una tienda ¡Ojo! Pociones y rollo. ¿Y dónde está el Arthur? Ahí tengo un cofre. Ah, está aquí, será este. No tiene pinta de que sea el Arthur, pues no me habla. Me puedo servir, ¿no? Aquí autoservicio. Venga, dinerito, ahí, ahí. Saludos, Benja. ¿Qué juega ahora, tío? Gracias por acompañarme el otro día ahí en Nomad Sky Mira, no sé si esto lo podremos coger, lo podremos comprar ¿Esto que es? ¿Una vestimenta? No tengo ni idea, ¿eh? Ostras, materiales ¿Qué es material, eh? la tienda esta? No me fastidie que va a tener de todo Bueno, bueno, bueno, tinte Cañas de azúcar ¡Eh! Caparazón de tortuga, es un casco, ¿no? esto? Concha de Nautilus, no sé para lo que sirve. <risa> Pero me la llevo. Las conchitas, los tintes, me da igual un poco, ¿vale? Eh, pues venga, estupendo, pienso yo. No sé si llevarme incluso el cofre, ya que estoy. No tengo cofres, ¿no? Por ahora. Vale, a ver si me hago esto para la casa, ¿vale? Puerta. Luego estos son los materiales que hemos cogido Un poquito de adoquín y de andesita Me quedan pocos palos Bueno Esto no, la losa de andesita Fuera El rosal, fuera Vale Ok Este por aquí, por ejemplo A ver, a ver Andesita pulida Azúcar, con la... No sé para qué quiero el azúcar Palos sí tendría que hacer, a ver Palancas que no quiero aquí quino Nada, de momento para no puedo construir nada, ¿vale? Ya digo, no sé si llevarme el... <coughs> Perdón El cofrecillo Mira, mira, ha soltado todo ¡Ostras, ostras, ostras! Vale, me alejo que si no me va a dar todo <ríe> Voy a comprobar aquí No sé qué es esto, rotar, vale Pero puedo extraer A ver Puedo extraer el material, tío <coughs> Bloque de cobre, ojo Sé que lo hemos perdido ya, solo me da uno, creo Bueno ¿Tú qué es, tío? ¿Carbón? No sé, no tengo ni idea Eh, un tridente y un escudo A ver, esto equípatelo. Ahí estamos ¿Esto qué? Un de nautilo. no tengo ni idea, tío, por si me pone ahí Bueno, bueno <ríe> Vamos probando cositas, yo qué sé Vale, tenemos que poner el cofre Este me lo quiero llevar Tres pa acá Tridente ¡Eh, tenemos tridente, chavales! Tenemos dos armas ya ¿Este cuánto tiene ataque? Ocho, ya ves Y este cuatro Espadita ¡Hasta luego! Me quedo con mi tridente Y además se lo ha puesto ya, ¿no? Y la mano No sé, antes se lo había puesto A ver, ¿equipar o qué? ¡Lup! Vale, lo tenía ahí, la equipación Y el escudo también me lo voy a llevar ¿Para acá el escudo? Ahí No sé qué es esto, pero también me lo voy a llevar <risa> Carbón, creo Y esto Ok Madre mía esta cositas Corazón del mar Ni idea A ver quito... Es que la concha no sé si me hace de escudo o qué No Concha del mar Yo me quería con escudo Pero no Porque como tiene la misma forma ¡Eh! Lo he tirado, ¿no? Sí Trapa. acá No sé qué es la concha del mar esta Pero bueno Yo me la llevo Por si la mosca Membrana de fantasma Vale, tú me dirás Cúmulo de amatista Meterlo en la forja y concha de notilo. Tenemos un cofre. Tengo la mesa de trabajo. Haría falta la cama y tal. Pero bueno. Vamos cogiendo cositas. Madre mía la que le he liado ahí! Al cofre del amigo. De la tienda. Vale, esto ya lo hemos cogido. Yo no sé lo que es. Lo mismo por ahí. Sigue lloviendo fuera. Check out. Check out. Pues bueno. Eh. Catalejo, bota. Bota. Ojo esa. Eh. eh. Tenemos algo de armadura por aquí, eh. La brújula, el reloj, otra vez. El catalejo, la caña. Bueno. Me lleva este ya de... La primera. Para acá ya. El equipo. Coraza de diamante. Ya ves. Ahora ves ver quién me va a atacar ahora. Y bueno, me llevo la, la botica de cuero. Ok. Perfecto. Ah, yo ya las conozco. El catalejo. No sé para qué. Va a mirar ahí. Vale, y este... Creo que mejor que el que tengo el casco. Ahí está también, por supuesto, claro. Venga, venga. El catalejo, no se lo pondré por aquí. La bota de malla. ¿Qué pasa Allí se han ido. Pues supongo que será mejor, ¿vale? Que la de cuero. A ver, bota de malla, amigo. Ahí. Ah, vale, lo que vimos antes era malla también. Y el casco de malla. Que mejor que... Ah, vale, me tengo que quitar este Perdona el Caparazón de tortuga Creo que me hago este El casco de malla, ¿vale? Pero bueno Ahí por eso me lo equipo Este, no sé Lo tiraría el caparazón de tortuga Aquí El bloque, bueno Me lo guardo de, de cobre No tenga el horno Y muchos materiales, ¿vale? Y tal Bueno No sé Me llevaré la caña esta. La la caña. La brújula. El reloj, para saber. Nada, porque no me da información, no sé. Me dijera la hora del reloj, molaría. Checo. Sí, sí, estoy haciendo, chequeando. Vale, me faltan los pantalones, ¿vale? Vamos a ir a los de verano. Ok. ¿Esto qué? Nada, no. Vale, eso es por ahí Catalejo por aquí Lujula por allí Caña a pescar No sé si necesitamos Cebo o okay. imagino que sí Yo diría que de día Pero claro, como está lloviendo, pues no tengo ni idea Está es el reloj, pero no me dice la hora Así que no tengo ni idea El reloj lo que tengo que hacer con él a ver que me diga la hora. Vale, yo creo que sale el sol, entonces... Es de día. <ríe> sí, se va moviendo. Se va moviendo, vale. Es de día, pero como si no lo fuera, porque en el menudo chaparrón... Y luego la brújula va... A... en funcionamiento, vale. Imagino que el norte será para allá. Muy bien. Vamos cogiendo onda. Ahora que venga... con mi deseo que lo voy a reventar con mi tridente. Podemos practicar, porque esto lo podía... Tirar... A ver ¿Cómo se suelta, tío, para lanzarlo? Ni idea Sacar Soltar Estoy intentando dispararlo, ¿vale? No Lo agarro, pero no lo... No lo suelto Voy a soltarlo en el redado A lo menos que no tengo... A ver Ahí lo puedo clavar no, tío, no sé cómo tirarlo. Bueno, tendremos que aprender. Es ¿Eh, los monitos estos, oye. Gracioso. ¿Algunos pantalones de malla o qué pasa? ¿Para qué la malla? ¿Qué podemos hacer con la malla. Vale, araña, vale, que es telaraña. Yo me quería que era la malla. Ok, cuerda, me imagino, ¿no? Con la malla, sí. O sea, con la telaraña. O me la hago, la cuerda algo me servirá vale vale, zanahoria, ahora no tengo zanahoria lana blanca no sé con qué se hace la lana blanca o no sea con con esto, membrana de fantasma Ah, con las cuerdas, vale, vale estaría bien una camita con la lana creo que me hago la cama, ¿no? Está la cama Aquí, cama azul ¿Cómo es esto, tío? Que me pide una barca y... Y un cofre No lo entiendo Cofre trampa Me digas que para hacerme la cama... A ver, a ver, esto que no lo tengo claro Cama ay Me pide otra cosa, vale Carbón y palo, ¿eh? No lo tengo claro esto, tío Palos, ¿cuánto me pide? Ahora dos esto es muy raro, está bugueado esto. ¿Qué pasa, chavales? Vale, en el... En la mesa de trabajo me tengo que hacer la cama. Vale. Me lo hago ya. ¿Puedo o no? De momento no, porque, tío... Ah, vale, pues no tengo la... Lo... Ay. Tablones de roble las de la ungla no sirven Jopeta. está hablando de roble como no vaya por roble el barco de la ungla estaría bien hacerse el cofre trampa ese que dice pero bueno alguna palanca o algo yo quería hacerme la camita no podemos lamentablemente eso es todo lo que me puedo hacer Andamio de construcción Bueno, creo que de momento está bien la cosa, ¿vale? Creo que necesitamos la lana para, para la cama No sé De los tablones, sí, sí, míralo, lana blanca Tres de lana blanca Pues puedo conseguir dos, nada más, creo A ver He hecho uno. Y. Dos. Necesito otro más. Aunque me lo he hecho con las cuerdas. Vale. Pues bueno, poco a poco, chavales. Ok. La agua blanca la guardo. Y me llevo. Otra vez mi mesa de trabajo, ¿vale? Hasta que podamos. Averiguar eso de la cama. Bueno, es que si no, no puedo guardar en el otro. Me dieron... Vale, vamos vale. a ver. Ok. Nitridente. Creo que fue por aquí, ¿no? Pero bueno. Campo de gol, que no es lo que queremos No me voy a subir En las marinas que hay café, ya hemos estado Venga ¿Qué? ¿Qué me ha dado? Estaba en el suelo Perrito, ¿qué es esto? Cane podrida de algún zombie que se habrá muerto aquí Vale No sé, porque sol no hace No sé cómo se ha muerto ese zombie Pues ahí estaría, ¿vale? Chavales <ríe> Matthew Furco Este será el de comida Yo no quiero ahora comida porque de momento no me da hambre Así que Como veis, ahí tenéis comidita Vale Nada Nosotros nos vamos para el hotel Si sí, es que lo encuentro algún día Creo que era este a ver Servicio Invitado y helipuerto Ojo con el helipuerto Es que esto está lleno de cositas, ¿vale? Pero no lo hemos encontrado todavía todo Mira esta graciosilla Vale, ahí está el helicóptero Ojo, tenemos el helicóptero <ríe> Vamos, yo creo yo Ok Podemos dar una vuelta, creo que sí el y dando y no entra. ¿Por qué? No lo sé. Vale. He bugueado el helicóptero. Yo. Ahora, ahora. Me ahí un poquillo de la vista para que me veáis. ¡Ojo! HR, que nos vamos. Vámonos, vámonos. Dale no, la vista. Subí esto para arriba, tío. Uh, la vista. está en primera persona, ¿vale? Esta es la de tercera. La vista deja mucho que desear, como siempre. En estos juegos. <ríe> El hotel es aquel, yo creo. Es un tormentazo. Voy al hotel en helicóptero, ¿eh? Venga, vamos a verlo. Van muy flojos lo, los vehículos, ¿eh? Van ahí. Voy a ahí, ¿eh? En la misma entrada del hotel. Vale, tenemos que pillar la habitación. A ver, a ver cómo aparcamos. Ahí que veamos. <risa> Un poco. A ver. Baja, baja, bandolero. No, no te vayas. Se va solo, eh. Se va solo. <risa> Aparca, bandolero Aparca, ¿cómo era esto para bajar? Ahí, ahí, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando Chavales, que me estrello Baja Baja otra Ahí, aparcado Aparcado el helicóptero Bueno, bueno, que se me va el helicóptero Ahí, aparcado En la misma puerta del hotel, chavales Lo mismo tiene el helipuerto Y todo también al hotel, ¿vale? Pero bueno Aquí estamos, vale Lo del horno, la cama y todo eso Como nos dan otra cama, otro de este Vamos a ver Actividades, vale las Habitaciones ya las hemos visto Vamos a ver Me gustaría estaría lo de las actividades y luego el mapa Voy a mirar el mapa <ríe> y ya lo hemos visto, vale El BIA aquí Ahí, dos BIP Vale, tiro al arco lo que veo, gimnasio el avión no sé lo que será esto es el, el hotel, yo creo, ¿eh? ¿dónde estamos ahora? tiene toda la pinta vale, no sé dónde he cogido el helicóptero ni nada pero bueno más o menos muy bien estamos aquí otra vez Reseteando. <ríe> Perfecto. A ver las actividades Que no hemos visto ninguna Perdón Aquí las tenemos Mira, es de los coches de tope, ¿vale? Hay un montón aquí, creo Así que bueno Presionar el botón, sí Carrera de a los planos Vale Drop Tower Una torre que nos da algo de drop Parece Ni idea El golf El fútbol Vendo y Nos podemos ir a jugar, ¿vale? Yo creo que esto es lo suyo Para irse con amigos y tal Y disfrutar aquí Pero en modo survival no lo veo Pero bueno eh, Esto un poquito de parkour de, esto de aventura De tirolina y todo eso Arquería este puede estar muy bien Quería me puede gustar a mí Carrusel, mira el tío vivo <ríe> Qué chulo Jet ski, este también Subí uno yo de jet ski también Al canal Un vídeo Cuidado que se está haciendo otra vez de noche el Parque de agua, ¿vale? Voy a echar un vistazo afuera otra vez, tío Pero es que yo para mí que estoy el rato lloviendo, ¿eh? Míralo, tío ¿Tú te crees esto? Muy mal <ríe> Yo quiero solecito para hacer mis, mis actividades, ¿vale? Y luego decía que teníamos una al exterior, parque acuático Y luego otras interiores Teníamos el billar y todo, centro de deporte Vale, eso es como el gimnasio Vale, y otra vez el bumper car, ¿de acuerdo? Eso sería Muy bien Podemos hacer otro vídeo ahí con las actividades, ¿vale? probando la Teatro, B, salida y, y el lunch Lunch, no me acuerdo qué era Pero claro, si nadie nos atiende ni nada El lunch y el teatro, ¿vale? Y la sala de estar está Y tal Y para comer No sé qué es esto Ok, que me pierdo aquí Vaya pinta que llevamos ya. Pues nada, vamos para habitaciones. No sé, la de platino no me acaba a mí de convencer, ¿eh? Lo básico, tío. Vamos a ver. De plata. Y la platino. La platino al final, tío, no sé, tiene mucho rollo, pero... Estaba la zombie debajo, ¿vale? No me interesa bien eso. Que me aparezcan zombies debajo de mi casa A ver La de oro No tengo ni idea Cómo se ha debajo De acuerdo Llamo ahora a la de oro No sé, yo con una normal me conformaría <risa> Tampoco pido mucho, ¿eh? No soy muy... Hemos ido antes a por la de platino Pero ojo La normalita, tío a lo básico, vale. Yo qué sé. Es mucho. A ver, plata. Plata me gusta, tío. No sé, tiene doble cama y todo. Ni idea. Pero la veo más espaciosa. Vamos a pillar la de plata esta vez. Vale. Ahí vamos. Esta vez se ha hecho antes. Perfecto. Y bueno, habría que. A ver si me deja ya dormir por fin. Que no es el caso. Yo, pues la noche viene ya, ¿eh? Yo no sé por qué no me deja dormir. Me tengo que hacer una cama. Pero bueno. Aquí tengo otro cofre. A ver si tengo para, para tanto sitio. No voy a tener sitio, ¿vale? Para todo. ¡Eh, eh! Confisliper. Caída de pluma 3. Ay, ya, ya estoy lleno, tío. No estoy lleno. A ver. Y yo dime que te dé. De... Dejas colocar ahí. Fuera esto. Dame escotilla o yo que sea, lo que quiera con ella. Pero déjame colocar aquí el cofre. Ahí. Perfecto. Ahí. Y nos han ido las cosas. Muy bien. Ah, voy a soltar ya cosas por aquí también. Porque vaya tela. Me haré los materiales, por si acaso, ¿vale? membrana de fantasma, va a otro me diréis era de manos, cotilla este para cuando tengamos el horno, que lo mismo está por ahí Pero bueno Tinta, las cañas de azúcar Aquí el dinerito Puedecita, más sobra una La lana blanca, me hacía falta una Para hacernos la cama No sé si guardármela Cane podrida, no la queremos, la botellita Y esta me la guardo Y el papel lo soltamos ¿Por qué no me la ha guardado allí, tío? Papel con papel Ahí Venga Y vamos llenando, ¿vale? Además me lo llevo de momento No noche ya de noche, deberíamos de dormir Pero claro, como no puedo, pues, ole tú A ver Ida de pluma, tres que no sé A ver, un, dos, tres, cuatro, cinco y medio Tenemos de armadura Cinco y medio Y con otro Un, dos, tres, cuatro, cinco y medio Lo mismo, lo pasa que tengo que ir de pluma No sé lo que significará eso Para no hacernos daño a lo mejor Vale Bueno Como suelto aquí me imagino la La bota esa No lo sé lo tenía por si nacíamos a alguna casa o algo Bueno, dan esta en el hotel Eh, aquello parecía el campo fútbol Sí, sí y me he pillado las cotillas ¡Eh! ¡Ojo! Que tengo Me he caído Me ha quitado vida Pero es que he visto esta Y necesito su lana, ¿vale? Lo siento No puedo cogerla Vale Necesito la... No puedo la que diga Ah sí sí sí puedo con el hacha sí con el tridente no vale ya tengo tres la necesitaría claro me pedían los tablones de roble o por algún roble está aquí los robles Ahora me voy a perder de mi casa es roble. Esto era roble no lo veo yo esto roble pero bueno Tres corteza Tres corteza a ver si es roble o no es roble esto. Chaval O si sigue siendo de la jungla Dime que es roble No madura de la jungla sin corteza Qué mal Costilla de abedul Necesitamos roble yo creo, ¿no? No lo sé Quiero una camita Que ahora no la voy a ver Por supuesto, bueno, tengo Bueno Va a ser difícil encontrar los robles. Puede ser este. Creo que serán estos, ¿no? <risa> Dime me era madera de roble. ¿Qué me está dando? Algo esto. Bueno, me da escalera nada más. Madera de... Vaya de roble, pero yo lo que quiero es hacer madera de roble. No sé si con esto... Y me da vallas, tío ¿En serio? Es una palmera, tiene pinta de palmera Buah Averigua tú los robles es que Está muy mal los robles, eh <ríe> Vale, hemos encontrado el... El campo de fútbol Tengo la chella reventada Como pierda la habitación, verá Creo que estaba por ahí Pues nada Echamos un partidillo aquí. One to kick the ball. A ver. Como tengo ahí una barra de fuerza. No veo nada. Pero bueno. Ah, vale, allí. Eh, habrá que apuntar allí. No sé con qué tirar. No veo nada. Eh. Era muy flojo, ¿no? ¿Qué ha pasado? No sé, chavales. Un poco perdido Vamos no sé a jugar fútbol En Minecraft Voy a hacer un espacio por aquí A ver, yo que sé Sale la barra de fuerza, vale A ver Nope Hecha de madera, yo porque quiero hecha de madera No sabe cómo tira esto Play ¿Qué? ¿Eh? A eh, sale disparado solo, no sé Muy raro todo Buah, qué malo Sale allí una de esas, pero no sé A lo me tengo que acercar con la pelota Saltar, ah, vale Saltar para disparar con la... Con la pelota Saltar a este, tío, le estoy dando a saltar No sé dónde me manda la pelota ¿Esto crees? un timo No es el X ¿Tengo balón? ¿No tengo balón? Buah, un este timo. Saltar, dice El momento muy mal, chicos ¿Vale? El, el socio Habitaciones, ¿vale? Voy también allí para volver a casa O algo, no sé Parece las pistas de tenis, ¿vale? esto toda la pinta, no sé ya yo estaba dando saltá. Que el X no, no disparaba, tío Throw me Pues... ¿Nieve? Iba a querer por la nieve, hombre Y catalejo, ya tengo uno Este <risa> para qué Ni idea Esto creo que están de pega Está claro que hay Pista de tenis Madera de roble, buena idea Estará la madera de roble A ver Habitaciones Que si me voy a la habitación Lo mismo me manda a otra y, y, y la liamos A ver Hemos elegido la de oro, ¿no? Ah, bueno, si ¿sí me manda a otra habitación, ¿o qué pasa? Creo que sí, que me ha mandado otra Tenemos televisión ahí Tenemos multimedia Tenemos la habitación que me gusta Pero claro, no tengo cama Si me da una, pues si no, no puedo Misto La madera ah, Bien, bien, bien, bien Ya la tenemos, chavales Cama cian, vale tenemos lingote de inframundita, ojo, y esmeralda allá Ostras, que bien. Esto sí es un buen luz, eh. No sé qué os parece. Tengo la camita, ya no tengo. Vale, el tocadisco y todo. El baño. Muy bien. Entrada, supongo. la salida o okay? qué? Sí, vale, es como una especie de apartamento y tal, no es como el de antes, creo. Vale, habitación 204 Y a nosotros nos han dado la Suite 205 Supongo que no está mal Encima me hace juego la camita A ver si pudiera ponerla por algún lado Que no me va a dejar seguro Colocar Que va, dice que no Voy a romper esto para tú cómo me va a dejar Ok Ahora ver como ahora si me deja lo para acá esto Toma Colocar, Anda que no Ya trae aquí ¿Vale? Para yo poder bien ver mi cama que sepa que estáis Estamos en la noche, voy a intentar dormir, ¿vale? Chicos chicas es eh, ¡estupendo! Punto de regeneración establecido, ¿vale? Ya hemos guardado aquí la partida En el juego, ¿vale? A ah, ver, No he podido levantarse ni nada, ¿no? Oh, sí debería, Ahí solo, debería levantarse solo, ya de día Perfecto a ver, dime que hace buen tiempo, tío Porque vaya tela, ¿eh? Lo hemos conseguido Chicos y chicas Aquí tengo otro cofre vacío El otro lo he perdido <risa> El otro lo he perdido El otro cofre estará por ahí en alguna habitación De esa, tenemos ahora que Buscar el lujo Yo que sé Vale, estamos en la suite Muy bien, tenemos aquí un pequeño Vale no hemos dejado antes la otra la en la platino, no. Eran estas de oro. No sé. Hicimos si dos, ¿vale? Dinerito que nos llevamos. Saqueo, saqueo. <ríe> saqueo. Tijeras, bien, esto me sirve ahí para la. Para la ovejita. Y pizza, ¿no? Ah, no, tarta de calabaza Bueno, bueno, del hambre Vale Y perritos que, con ketchup Ay, qué rico los perritos con ketchup Vale Y la cama, bueno, la dejamos ahí Aunque me debería de llevar otra Por si acaso, digo yo También te lo digo y luego o pues, si quiero instalar mi cama Donde sea no sé dónde había dejado ya el otro cofre. Ya se me ha olvidado, chavales. Era doble el cofre, doble. Pero claro, ahora no sé dónde está. Pero mientras, pues vamos saqueando. Polvo de piedra. Más esmeralda. Polvo de restón. Bueno, un montón de, de materiales, chavales. De momento lo voy a dejar, ¿vale? Ok, bueno. Pues estaría el mundo y todo. Ostras, a la este, madre mía. A ver el librito. Uh -huh. Ni idea, pero bueno. Que vaya donde quiera. Ok, escalera y tal. Habitación 202. Camarina, lingotes, sí, esto sí me puede interesar, no sé qué pensáis, ¿vale? Luego por las pepitas, pues. Siempre son muy bien recibidas. Y es que no me fijo dónde estábamos antes, tío. Deja mi cofre y tal, pero bueno. Lo llevo todo. Menos las cosas que he soltado. <risa> de cristal, ensalada, dos normales, dos normales, botella de hechizo, coraza de hierro, creo que mejor que la nuestra Ah, no, está de diamante Te dejo ahí tu coraza, aunque creo que la podemos también convertir en lingotes, pero bueno, la dejamos ahí Alfombra también se la dejo Patata frita también <ríe> Y la Vallita de cobre también La lana, bueno, bueno el trabajito me ha costado Madera de la hongura sin corteza No sé si me servirá o no Mira, cordero crudo tenemos También para cocinarlo, ¿vale? Ok Algo suspiro Que nos manda para arriba esto es que un taco de grande, tío El hotel este, para perdernos aquí Centro de negocios a encontrar el centro de negocios Claro, aquí están los ordenadores, a ver es el deck Está, o algo Aquí, aquí tenemos el ratón <ríe> El mouse Pues oh, vale No entrar, solo staff For Yo soy de la staff Sala de conferencia Estoy perdido, luego ahora estoy para encontrarme otra casa En la suite 205, no veo nada porque ya Más Vale, los farolillos, eso, lo que sea Pero poco más Aquí no hay salida, por ahí por abajo Ok Ya a ver dónde nos ha mandado el hotel, eh la más yo creo Ahí tengo aparcado el helicóptero, bien, bien <ríe> No perdamos el helicóptero, chavales Tengo el, el hacha ya hecha polvo <ríe> Peligro, riesgo de no sé qué de, de caída, será Claro, esto es muy alto, vos te caer Y ojo cuántas plantas tiene, ¿eh? Ojo cuántas plantas tiene el, el hotel Venga, bajamos aquí Librería. Bueno, nos han mandado a la segunda planta, creo Si tenemos los 205 Tuvo que ir a Nice Club ¿Qué musiquita o algo? que ¿Pone aquí un cubatilla o qué pasa aquí? Una coca colilla Aquí Fresh and Sweet Otro cofre Míralo Limonada, mandado, ¿vale? ¿Y zumo de naranja Que ya lo vimos antes y todo esto es lo que dejé yo prácticamente En el otro lado Llevaré algunas botellas de agua Y esta una nada más Vale El Nautilus que lo lleváis la mano Vaya tela No sé, chavales, es que me comentáis, ¿vale? Un altavoz Parece un garito, pero claro eh. Un cofre Más comidita rica que no nos falte. Bueno. No veo más nada. Musiquilla ni nada. Ahí hay bloque de cristal. Ok, no nos podemos caer. Se ve ahí más o menos un poquito. Vale. Cuidado. Por aquí con el cofre. Otro cofre. Ah, mira, para poner el disco, Vale, vale. Que los tenemos que poner nosotros, chavales? Los disquitos, ¿vale? Toca disco. Bienvenido al Duboke Night Club. Un lugar perfecto para, para mover el esqueleto. Festa aquí con tus amigos durante el día o la noche. Eh, moverá la, la, la bola disco. Ok, disfrutar. Vale, lo típico y guídelo. Pues muy bien. Muy contento. Esto que me dice lo mismo. Sí. Va. Vale. No habíamos leído. queda otra planta para abajo. Pero si este me lo puedo ver. ¿Se ha estado qué, tío? Ahora. Vale, me da un corazoncito. Y una botella vacía. Cristal. Vale. Voy a poner otra pertridente. Aunque no sé, no hago daño en la. Estudiantes, sí, sí hago. Voy a tener cuidado con eso. Vale. Ancian. Una estatua del, del. antiguo, ¿no? Tiene un careto. Parece un moai o algo. Nosotros aquí brillando. Y estamos otra vez en el lobby, ¿Vale? Me ayuda, a ayudar, resolver el de No tengo ni idea ¿Ayuda esto o no nos ayuda? Me da entrada, ¿qué pasa? O te salto Ok Pues nada, no veo aquí A ver este No me deja abrirlo ni siquiera Estamos apañados. Ahora No sé por qué fallaba, ¿vale? La... La velita más dinero Si esto lo cogimos antes Vale una varita pero no tengo el, el pedernal <coughs> Perdón cogeré las plumillas El mapa vacío La bolsa de tinta no sé si me hace falta Y los libros que nos falten A nuestra librería Ahí, se espamea, pues perfecto No sé si necesito otro cofre o qué <coughs> Pues más bien sí <ríe> ya pues ahí estaría, ¿vale? Otro cofre Gente, pero no podemos hablar con ellos Ni nos hablan, es lo raro de esto ¿Esto qué es? ah la Para desayunar, ¿no? O, o cenar Vale Otro al servi Tenemos comidita ahí, la bandeja y todo La mesa y todo Muy bien Veo una vez a la esquilo ahí con mis tijerillas. El este ya lo vimos, el piano. Y como veis, pues todo muy mono. Vale. No sé si podremos pescar, si podremos hacer algo más. Aquí la sala de piscina. Y esto es que es muy grande. Esto es que es muy grande. Todo. Voy a poner mi helicóptero y me iría por ahí donde sea. <risa> vale si no para las actividades podremos hacer otro vídeo con las actividades aunque ya habéis visto el furbox que falla mucho ahí, se abren solas las puertas ok se abre sola, perfecto pues ahí estaría, ¿vale? nuestro helicóptero, nuestras cosillas tenemos que investigar la isla y por lo que se ve a sobrevivir aunque no tengo hambre no me da hambre, no sé por qué bueno, hemos comido, ¿vale? pero, si subí de eso el monillo no podré pegarle, ¿no? Por <risa> Hola, amigo Pues nada Una amiguita por aquí y tal Y, y están todas de vacaciones, ¿vale? 40 skins está skins, un mundo grande con vehículos y todo O sea que puede estar muy bien, chavales Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí ¿Vale? Con estas pintas que llevo Ahí con mi tridente y todo mitad armadura de un lado, mitad armadura de otro así que bueno aquí nos vamos a despedir con el helicóptero aquí para atrás <ríe> aquí pues nada, lo dicho lo descarguéis lo disfrutéis y guardadlo en la biblioteca, que es lo que interesa venga, un saludito para todos, Peñita nos vemos en la próxima, más y mejor chao, chao Saludos, oveja. Gracias por la asistencia. Chao, chao.